Te corrobe, te, envenena, te mata. El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca Una explicación, la envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a